Hola amigos, bienvenidos a mi sección constante de, eh, jardín del jardín de lúpulo, una sección constante porque la hago cuando me costa, es decir, a veces todas las semanas, a veces cada seis meses, bueno, en fin, cuando se me amenaza es cuando yo eh, hago una sección. Eh, la gente me dice, y esto es una cosa que estoy yo un poco caliente, a ti Quique te gustan las cervezas raras, dice, y a mí me gustan las cervezas de toda la vida. Y yo te digo, a mí ignorante, eres un paleto, a ti lo que te gustan son las pits, ¿Eh? las Pils, y hoy he comprado esta cerveza que es la Pils Urquers que es la Pils original de la que luego eh, se copió todas las demás cervezas eh, comerciales la MAU por ejemplo es una Pils eh, Estrella Galicia eh, es una Pils también eh, la Cruz Campo, la Cruz Campo no ya sabéis que la Cruz es una mierda en fin, voy a cortar esto, no voy a ser que me denuncien voy a la carta esta cerveza eh, se puso de moda las Pils esta es una chapa que os doy en la revolución industrial se popularizaron porque porque tienen una eh, baja coloración alcohólica y luego además son unas cervezas que son limpias fresquitas están muy bien para tomarse bueno se abre la cerveza con cierto tal ya vamos a servir como veis es una cerveza pues clarita sin más pues una pils de toda la vida de toda la vida bueno toda la vida de las pero en fin. aquí se ve muy claro cuando huele que tiene como un aroma como floral eso es el lúpulo, que es un lúpulo saad el lúpulo ese saad, según lo hueles, es, un, es una cosa bastante sencilla como cuando leéis un vino y huele a vainilla, sabéis que eso es el roble francés son pequeños trucos que os valen luego para ligar o para tiraros el rollo con vuestro piñón cuando la probamos esta cerveza por el lúpulo o sac está amarga para los iniciados. ya sabéis que el amargo es lo que se lleva en las cervezas ahora mismo si una cerveza no amarga pues tú no eres teniente, eres un miserable y es lo que hace sin embargo al trato está muy compensada es una cerveza que la malta está muy equilibrada con el lúpulo y merece muchísimo la pena tiene un toque específico al final y la he comprado en el Lidl a 0.99 esta mañana ¿por qué en el Lidl, amigos? porque la calidad no es cara y esto es gratis es una cosa que hacemos los dos que vienen en un flujo, porque nos gusta ver que nos podían patrocinar los del líder y, y no. Hasta el año. Del día.